Residentes en la comunidad La Peña, de este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron la situación que viven ante el deterioro de la planta de tratamiento de aguas residuales de esa localidad. De eso uno lo pone vallaza por ahí porque eso es mierda y mierda, eso tiene un año y pico en ese tema y no la hacen ni nada. Hacen un llamado a las autoridades para solución de la problemática, pues aseguran ya no soportan la situación.